Bien, pero bien, ya bien, estamos bien, claro. grabando y estamos haciendo como que estamos hablando de verdad, no mires la cámara todavía. Y estamos hablando vos y yo y esas cosas, porque Marisol te va a acercar un papelito en cuanto a ella, creo que está probando sonido. No sé qué está haciendo Marisol en este momento. Y yo ahora lo creo Hay que voy a hacer. Vengo a entregarte. A ver a vos. Bueno. Consentimiento informado. Sí. A ver, Marisol, si querés llevarlo vos, dale. En la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, día de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 Tú tengo que firmar esto. Sí. escucha, Nosotros nos lavamos las manos. Eh, ¿Firma de verdad? ¿Es ese garabato? Sí, es el que firma los papeles... <risa> ¡Truchos! Claro, la corta. que le Con queda la larga. Y hacerlo larga. Dame la larga, larga, por la larga. Sí, gracias. Okay. Si eso estaba mal. Ahí va. Muy bien. Y acá la aclaración. Y hace la aclaración. Muy bien. Perfecto, señor. Consentimiento sentimiento informado. Sí. Y ahora nos van a traer un sobrecito, me parece que dejaron un sobre para oh, él, Dios. Marisol, también, tenemos de todo. Nunca abajo, recibí ¿eh? un sobre yo. ¿Eh? No, no. ¿Un sobre por abajo? Pero siempre lo esperé toda la vida a ver si aquí me trae un sobre. No, ya, traen la, la tenemos tiempo. acá, Marisol, se fue? Te juro. Me sí. parece que se, se fue? Fue a buscar Chico, el sobre. ¿eh? Ah, fue buscar el sobre. Por ahí es grande. Pesado, claro, nutritivo. Por, por ahí, sí, sí. Le, le vamos a dar el sobrecito. Yo, al señor, a yo ver. Yo me hago el canchero como cuando hacíamos radio, vos y yo. ¿Te, y, ¿Te acordás cuando hacíamos radio? Y acá me parece que viene el, el sablazo acá, A ver, a ver, a ver. Cheque no es. Cheque no es. Abro esto. A ver qué dice. Y lo tengo que leer en voz alta. Por favor. Llegó el día, Adrián, dice lo primero. Tu último día. Hoy paso a buscarte. La muerte. Mira. ¡Qué divertido! Ok. ¿A qué hora viene? Así, me, así ¿Cuánto tiempo tengo? Sí. Como, como somos amigos y tenemos humor, este, podemos reírnos. Pero, de verdad, un día te vas a morir. Sí. Quiero quiero darte, no sé, la, la noticia de que estoy trabajando en infinitud hace un par de años. Bien. ¿Cómo trabajas? Primero siendo consciente, ampliando mis, mis lecturas, eh, pero básicamente experimentando la humildad dentro de lo que significamos en este plano de existencia. Uno a veces de adulto se pasó la vida eh, logrando objetivos, a veces propios, otros inconscientemente impuestos por el el sistema, esto debe ser, mm. el éxito es tal cosa, el éxito es tal otra. Mm. Y, y a veces, se lo digo a mis oyentes, damos como un derecho adquirido en todos los días, ¿no? El, el despertarnos y... Espera un minuto. Sí. ¿Qué, qué sí, Está ahí una alarma sí, afuera sí. que estuvo molestando Si va a seguir... Es el taller de tres. Te goteo acá. Corto acá. ¿Con qué literatura? ¿Tenés una literatura específica? No, no, no. He leído desde uno de tus últimos libros que me lo mandaste hace como cuatro o cinco años. Cuatro años, tres. Sí, esto no, no, no, no. Eh, ese no lo, no lo vi, pero bueno, qué sé yo, de Anthony de Melo, este, ah, eh, qué sé yo, mil cosas que uno va leyendo eh, a ese nivel, pero básicamente fue un, un, un proceso personal, ¿no? este, hay literatura que ayudó. ¿Por algo? ¿Por sí, algo sí, sí, creo que hubo un cambio grande, eh, cuestiones familiares, digo así, Ahora no creo de que vos estás atravesando claro. eso. Eh, y, y básicamente el cambio de paradigmas del medio, ¿viste? el parar esa carrera con el, el éxito si es están en tal radio o en tal canal. Yo en un momento estaba ganando mucha plata, era gerente de San Por Seguros, ¿te acordás? Trabajaba, no me acuerdo entre Radio 10 y trabajaba en C5N. Claro. Sí. Tenía lo más arriba de ese momento. ¿no? Sí, y, y no estaba bien, no era feliz, había un hijo mío que en ese momento tenía inconvenientes. De la adolescencia. Sí, bueno, estamos. No, no, pero... pero sí, sí, sí, sí. Eso no. ¿Y ¿Ya estaba separado? Es por segunda vez. Sí. Y, Digo que no estabas viviendo vos con él. No. ¿Y? y todo eso eh, me hizo a mí decir, bueno, no, yo no quiero más, porque yo ya cumplí los sueños que yo tenía de... Sí, pero viste que había uno que, que seguía queriendo es, Eso es lo difícil de esas decisiones Hay uno, el más sano, que es el que dice, voy a dejar fumar El más sano Pero hay otro que dice, bajame en el kiosco, parame el kiosco, que quiero comprar eso Entonces... Todo lo, tiempo, lo que yo noté que cuando te años. vi en una, una fiesta de C5, o de Martín Fierro, o de no sé, te vi en una fiesta. Y estabas en ese momento de transición. Y lo que yo vi fue, uno que sabía que se tenía que, se tenía que sacar los pies de plata. Y otro que decía, yo quiero progresar. ¿Entendés lo que digo? Eso me parece que debe haber sido rico. ¿Cuál sí. es me sí. cae? Sí, Sí, sí. Todavía te quedaban ganas de pertenecer. Sí, y yo creo que son como esos enanos que, viste... Después verán como empalmarse. Yo voy a seguir hablando, sabes Con él. ¿Eh? Después, después vemos. Entonces, son como, yo, yo sigo, ¿eh? Que me interesa, lo que estábamos diciendo. Y sí, eh... Bueno, por dónde estábamos cuando... Ah, la muerte, abrimos el sobre. Te contaba que yo vengo trabajando el tema de la finitud en mi ser interior. ¿Cómo lo vengo trabajando? Básicamente tomando conciencia a partir de unos cinco años a esta parte, con algunos, algunas situaciones familiares eh, y básicamente con un replanteo de mi profesión. que Para mí la profesión fue gran parte y es gran parte de mi vida mm. pero yo imagínate que hasta cambié el lugar donde yo me crié donde nací y me crié y a los 19 años hubo un desarraigo porque para estudiar comunicación me tenía que venir a Buenos Aires, no se enseñaba en el interior en mi pueblo mm. y, y eso no es poco para un vive no, claro. de 19 claro. años claro. Eh, Sabes que pensaba que ahora que nombramos a la muerte este, ¿Cuántas muertes vive uno? ¿No? Porque ahí hubo alguien sí, que murió. Está bueno eso. O sea que yo le saqué. A lo único que le tengo miedo, porque yo iba a decirte que está canchero que no le tiene miedo a la muerte. En todo caso, le tengo miedo a, la, a las formas viste que uno conoce de claro, muerte. Claro, Y, y a la eh, enfermedad y al sufrimiento, y la aferrarte, sí, y a no querer morir. Al, al trauma igual, claro. previo a la muerte. Ahora, ese paso, que para mí es un cambio de plano es lo único certero que tiene la vida, que parece una frase remanida. Sí, sí, sí. Y además, más leo, más me, me doy cuenta de que no existe la muerte sí, sí, como sí, tal. Sí, sí, sí. Más relajado estás. Este, para hacerle honor a, a, al programa que se llama Mensaje, eh, en realidad, más allá de cómo lo tomes, que me encanta, amigo, que lo tomes así, me encanta, eh, le, le quiero dejar un mensaje a tu mamá, por ejemplo. Te dejan, no te va a dar más. ¿no? Entonces... Hmm. Por ahí ahí es más complicado. Que uno asuma que bueno, listo, ya está, apagame la luz, se acabó esto, pero vieja no, no, no, me, ¿cómo mi, tomaría mi, esto? Mi vieja eh, sí le dolería, obviamente, que, que yo me muera antes que ella le, le dolería. No es, claro. lo que, lo, no es lo que es no una madre sueña, claro. no es lo esperable. Pero creo que cuando le pase el, el duelo, eh, mi vieja es profesora de yoga, tiene una ah, espiritualidad tiene, también tiene especial. Tiene Igual quiero y que con, le dejemos con, un mensaje. Y con ¿eh? mi viejo, sí. yo sigo conectado. Mi viejo falleció en el 2002. Ah. Y acabas de decir, sí. ah, este enloqueció del todo. No, no. No, no, yo, no yo vibro. No, sí. su ella también? No, ella, que yo sepa, no. Bueno, le dejamos un mensaje a mamá, a ver, porque nos vamos. Nos retiramos. Mamá. Vieja, sabés que en, en otro lado nos conectamos. Esto es un. Como decía papá, es ropa vieja, viste, que uno deja el cuerpo, digo, y este plano. Así que. Nada. Nos vemos pronto. <risa> Nos vemos no, pronto. Va a decir, no, la boca no, se te ha lado <risa> Pronto nada. Por ahí sí, no, por ahí sí. no quiere. Sí. Este, voy a hacer, quiero hacer un pido gancho. Quiero que me cuentes esto de la conexión con tu papá. Sí, esto públicamente nunca lo conté. Sí, tienes ganas. Pero como estoy en tu casa, sí. no sabía muy bien a qué venía, sí, pero sí. venía a verte. Bien. Eh, mi, mi viejo... Eh, con él yo en, en vida, así como podemos bromear vos y yo, con amigos, ex compañeros de laburo, qué sé yo, yo lo hacía con cotidianidad con mi viejo, ¿no? Che, loco cuando... Sí, si yo puedo, te hago alguna, mando alguna señal y qué sé yo, ta, ta, ta. siempre bromeábamos sobre la muerte. Eh, y yo siento que recibí señales de él, eh, una por decirte, había ido a visitar a mi amigo Damián de Santo, el actor que tiene sus cabañas en... Eh, es amigo mío y tiene sus cabañas en Villa Yardino, Córdoba. Sí. Y un día me levanté temprano y me fui a caminar por el lecho de un río seco a la vuelta de donde tienen las cabañas. Y hacía no tanto tiempo que había fallecido mi viejo, no recuerdo meses, ponerle, un año máximo. Una cosa así. Y yo ya había como estaba meditando sin todavía tener técnica de meditación, cosa que por ahí ahora hago más a menudo, y estaba solo y sentí su... porque la gente dice, ¿pero qué, lo ves? No, en mi caso no, no sé, por ahí alguna persona... pero es una presencia tan fuerte, estando eh, en un estado casi de vigilia, porque no es... ¿no? en mi caso, y y se establece como una, como una charla de energía, de pensamiento. Yo le decía que lo extrañaba, y él me decía que a medida que pasen los años, lo que.. porque yo le decía, extraño tu abrazo, tu, tu cuerpo, y él me decía que, <ríe> que yo iba a verlo a él en mí mismo, a medida que yo. Eh, claro, que se iba a la Y a veces me miro las manos claro, y veo Claro, las manos lo ves a él ahí adentro. Y, y me dijo que donde estaba él no existía ni el frío, ni el calor, ni un montón de cosas, que todo lo corporal, el cuerpo, era como una ropa vieja. Y esa frase me quedó, Digo, yo, ¿cómo una ropa vieja? Sí, es una ropa vieja que uno deja en la entrada, no, no, no hay más cuerpo. Y, qué libertad. Sí, y me dijo, ahora soy parte del todo, me vas a encontrar en el todo. Y yo, viste, en ese momento, dije, ¿qué, qué es todo esto? Y después, bueno, uno empieza a leer y hay literatura claro, claro. sobre esto del sí, de, de sí, todo. Sí. Sí Vos lo no debes saber sí, mucho mejor que yo. Sí señor. sí, señor. Bueno, me encanta. Vamos a darle más sí. mensajes este, en honor al programa. Tenemos cuatro hijos, así que... ¿Cuatro? ¿Mensaje a los hijos? ¡Guau! Wow, ahí sí, viste. Es, este. No te ven más, ¿eh? hoy no te ven más. Bueno. O sea, bueno. la única oportunidad que tenés es dejarle mensajes ahí. Eh... A los cuatro juntos. Sí, tenemos todo el tiempo. Esto esto no es tele. A los cuatro juntos. O no. Tenés a los cuatro separados. Eh, lo que vos quieras. Tienen distintas edades. Eh, pero yo siempre he sido el mismo. Y... Y lo saben para bien y para mal. Eh, sé que hablé mucho. Intenté dar discursos paternales. ...y finalmente, seguramente lo que más les quede es lo que he hecho con mi vida... ...con algo de la de ustedes, porque también es una influencia, pero no es... ...ustedes van a tener su propio camino, ya lo tienen, de hecho... ...y espero que eso que hice, más allá de lo que dije, les sirva para cuando esté en el otro plano... ...no voy a hablar aquí de amor porque eso no se habla y saben lo que pienso también sobre la muerte creo que nos vamos a, a estar conectando en otro plano, en otro momento y seguramente ya terminó mi aprendizaje en este plano me voy a la, a la otra universidad de la vida porque la muerte para mí es eso, es otro plano de existencia y me va a encantar este, ver cómo crecen aquí y cómo siguen buscando la felicidad. Y cuando sea el momento, nos reencontraremos. Los amo. ¿Qué mensaje le dejamos a Carla? A Carla. Eh, Compañera creo, mía. Sí, ¿Cuánto hace que te acompañe? Y hace... Siete años ya, uh -huh. más o menos. Uh -huh. eh, gran compañera. Sabés que llegaste en el mejor momento de mi vida cuando parecía el peor para la sociedad. Porque ya no había radio, no había tanta televisión. Bueno, radio siempre hubo, perdón. No había tanta televisión, ni tanta guita, ni tanta empresa, ni tanta... Y sin embargo para mí ahí empezó, como dijo antes mi amiga Silvia un renacer de otro Adrián, que para mí es mejor en muchos aspectos, del que hasta ahí había logrado el éxito de trabajar en radio, en tele, en ser gerente de una empresa todo al mismo tiempo. Eh, yo creo que el éxito lo empecé a construir también cuando te conocí y esa compañía es fundamental, o ha sido fundamental, y a vos también te veo en el otro plano Bien, está bien. Está bueno que quieras verla. Dicen que somos creadores, y entonces, este, de alguna manera, esto empieza a ser un pacto. Si ella también acepta, claro. no se verán. Pero digo que acá dispusiste, acabas de disponer tu voluntad de volver a verla. Y no es poco, ¿eh? parece que esa es nuestra voluntad. ¿eh? Esa es nuestra voluntad, todo. Sí. Amigos, que son tan importantes. ¿Qué le decimos a los amigos? Oh, a, a, los amigos. a mis amigos, les adeudo. Eh, qué construcción la amistad, ¿no? Gente que, como dice Cortés, un barco frágil de papel parece a veces la amistad. ¿no? Pero jamás puede con él la más terrible tempestad. Mis amigos verdaderos han pasado las tempestades a mi lado y yo he pasado las tempestades también de ustedes. Eh, me parece que es una de las relaciones más sublimes. Ahí no hay sexo, no es que... Sí, no hay posesión, no hay, no hay sexo. No, no, es que, que, no hay miedos, si te no hay envidia, no, no hay nada. No, no sí. La plata, la, la incondicional. amistad es la relación tal vez sí. eh, más pura que existe para mí. Por ahí sin juicio, que pues relajado sí. sin juicio, no sin que te juzguen, bueno dale, mandaste sí, te mandaste sí, eso, te la mandaste, sí. gordo, te cubro. Y si existe el juicio, después está el perdón. Sí, sí, también, está, claro, bueno dale, lo Pero dale. uno no es amigo de nadie por la, la verdadera amistad, ¿no? Uh -huh. no es por sexo, no hay intercambio de sexo no, con hay, una no, pareja claro. decir, ah no, si vos me miraste así, hoy claro. no me no, claro, torno de pasa de espalda, se puede hablar así. Ok, no, nah, no, no, ahí no. Ahí es, si hay algún ruido, che, vamos a tomar un café, escúchame ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tal cosa, tal otra? ¿Eh? Y la respuesta más linda es, nada ¿qué bueno No, sí, por lo tanto, no, no estaba, qué? ese día estaba mal. ¿Cuándo? Ese ¿Cuándo te acá? dije? Eso ¿verdad? es divino, sí, eso es divino, muy sí, bueno, sí, bueno sí. muy bueno. Así que, bueno, también los quiero ver, ¿eh? Bueno, muy bien eh, El trabajo de choque consciente Ese que firmaste Tiene que ver con, con Qué me pasaría realmente Si yo pudiera sentir Que este es el último día o sea, Ahora estuvimos haciendo este trabajo De cumplir con despedirnos Y qué me pasa Se abrieron un montón de puertitas uh -huh. Porque todas las personas a las que te dirigiste Se presentaron de algún modo Entonces ahora, después del corte Y... y como cierre de este trabajo de choque, vamos a ver a la muerte más de cerca. Okay. ¡Corten! Muy bien. ¿Puedes entregar vos? No hay problema. Video? Avísame cuando tomas mi mano. ¿Grabas? Arturo? Graba. ¿Sí? Sí, sí. Tomás mi mano. Muy bien. A ver qué dice. Y ese te lo llevas. Este me lo llevo. Uh -huh. Llegó el día, Adrián, tu último día. Hoy paso a buscarte la muerte. ¿Hoy? ¿Justo hoy? Hoy. Justo. Gracias. Hay un term... ¿Grava sonido? Sí, señor. Buenas. Buenas. ¡Oh! ¡Qué hija de puta! ¿Qué? ¿Me tengo que meter acá? No entro. ¿verdad? Y digo yo. No entro acá yo. ¿Y no entras? ¿Vale? decís? Sí. Yo creo que no entro, Te todo este no sé. la ¿Me van a ayudar a entrar acá? ¿Me quieren...? Pero sacamos Viste, es opcional, viste. Sí, lo ponemos lo sacamos, depende de, pero de qué, para qué, para qué bien, tipo está muy Claro, está muy bien. <risa> Vos formaréis? ¿Eh? Sí, yo, yo... A ver, soy un, un, A esta altura de mi vida me formé en el catolicismo, pero me encantan cosas del budismo. Claro, mezclamos eh, todo. De, de, Del catolicismo y los, los relatos bíblicos, algunas cosas las tomo y otras no tanto. Digamos, así que soy un creyente... Bastante polifacético también. ¿sí? Por suerte Jesús no es celoso, así que no le importa. No, no, y además es que la tenía tan clara. Sí, me dice que la ley la más Cualquier religión es buena si te convierte en mejor persona. Si, que tenés todo un tamaño... Y vas a ver que vas a entrar, eh. Voy Ay, sí, vos a ver, Sí, ley. A todos los hicimos entrar acá. Y mirá, sí, sí. voy a acá, ahí. Bueno. Ah. Igual yo sí, quiero creo que, que me entren, eh. Ah, vos también querés. Aunque te cremen, pasa sí. por acá. Sí, ¿no? Ah, claro, mijo. ¿Cómo te crees que te llevan? Che, esto lo puedo decir? Sí, claro que puedo decir. Le dije que había empezado hace un tiempo, que había empezado a leer algunas cosas, que me había gustado un libro de Anthony de Melo, y me acaba de regalar este libro que lo amo, ya lo amo, que tiene una encuadernación de tapa dura de, de Anthony de Melo. Un gran libro te de liberación <risa> interior. Un gran libro. Yo había leído La oración de la rana. No claro, esos son cuentitos. Yo, este, cuando lo leí por primera vez, no lo entendí. Y después me llevó un tiempo largo Linda, intentarlo. Lindo, ¿eh? Silvita, sí, muchas gracias. ¿Cómo te Te digo yo, habitualmente. A veces, ¿cómo te digo? ¿Es que? No te, no te acordás. Te digo, ¿qué haces, Angelito? Año, no, por la ¿Te, ¿Te acordás? No, quería ser así, no? sí, así de yo no sé no, qué no, sabes, ¿eh? no, no, no. <risa> Y es mentira, además. Y, sí, y, y yo le contaba a mi compañera por qué me movilizaba un día como hoy, hasta donde está, tanta agitación Buenos Aires. No, como que selecciono mucho a dónde voy, a dónde no voy, más estoy viviendo a una distancia de la capital. Prudencia. ¿no? Le decía, ¿por qué? ¿Por qué vas? Y o sea, me acordé una vez que Julián wage también un tipo con una relación como, con vos, eh, un tipo que no va a cualquier lado, también tiene sus, sus cuestiones, Julián. y un día vino a la radio, un día de lluvia, y la mujer le preguntaba: ¿y por qué vas? Como preguntaba por qué vas un día como este, con tanto tránsito y esta obra? Después del dentista. Sí, después del dentista. Que por suerte no me anestesió, Bien. y pude hablar. <ríe> eh, y por, por cariño, por. Porque nunca voy a olvidar, eh, cuando te conocí, yo entraba en un grupo consolidado que era el de Lani Hanglin en la radio. Eh, yo tenía mi programa, pero Lani se veía de vacaciones, así que yo ingresé al grupo. Y enseguida, mágicamente, tuviste conmigo una conexión tan especial, para mí al menos. Me preparaste un té y me hiciste sentir como si toda la vida hubiésemos estado así Ajá, claro. ¿no? como estamos sí, ahora sí, sentados sí. en un cajón no nos frecuentamos, no somos de comer asados no. hablamos hasta ahora, porque cuando. tanto te gustó mi ¿tú? quincho que sí, vas, me a encantó, me encantó. vas a tocar a ti y, y son esas cosas maravillosas que tiene porque yo no sé si puedo definirte como amiga eh, como, como ex compañero, no importa que los rótulos a veces son tan limitantes las relaciones. Se descubrió, las se, se descubrió que la locura y las enfermedades tienen grados. Uh -huh. Entonces, no sé, es totalmente loco. Puede ser un poquito loco. Border. No, no, bueno, no necesariamente esquizofrénico. No, no, puede tener un gradito. Y yo creo que en la amistad... Y eso no quiere decir que no seas esquizofrénico. Un gradito, pero sí, sos esquizofrénico. En la amistad lo mismo. O sea, ni grande ni pequeño... Es amistad. Sí que es amistad. Es un tipo de amistad. Porque claro. en el momento que vos necesitabas calidez apareció un té y cuando necesitabas sentirte como en tu casa, en esa radio que no sabías bien cómo acomodarte este, cuando se te acomodó cuando se te puso un sillón mullido para que pudieras sí. estar y eso es amistad es amistad en ese momento, en ese rato sí, no necesariamente bueno. para que toda bueno. la vida son estaciones, viste así que sí, por supuesto este, tenemos un buen recuerdo el uno del otro y mirá lo que te vengo ¿Sí? me dónde te vengo a meter sí. A ver, acostate a ver cómo viene. Mirá. A ver si entraba. No entra? Si no entraba, tenés que adelgazar, amigo. No, ¿no? Porque este es más o menos un tamaño estándar, viste? Mira vos, qué bueno. Mira cómo entraste. Y esto, te ¿eh? Te pusiste contento, ¿eh? Que entraste al final. Ahí claro, está. el tipo se puso contento. Claro, dijo, por lo menos entró en un jonca, dijo. ¿Cómo se En dice? un jonca de trago. Ahí está. Eh... Ahí va. Ustedes ¿Qué, qué dicen las chicas a veces. Lo que pasa es que estás encamperado sencillo también, ¿eh? Sencillo nunca, ¿viste? ¡Claro! Y ¿Esta la bien. sacamos? Bueno. O la corremos un poquito. La corremos eh. un poquito. Sí. Ahí está. A ver, te la dejamos así. Ahí. Está. Yo, ponle, yo, te la, yo ah, te la pongo ¿sí? así, sí. un <risa> boinero de costadito. ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¡Ay, qué gracioso! Ahí está. Y este sí lo vamos a tener que guardar para esos Patón, para que cierre. Ah, lo vas a cerrar. Ah, lo chale? vas a cerrar, sí. Bueno, ah, primero vamos a ver quién se asoma por acá. A ver quiénes ya son, quiénes vienen de visita, sí, al velorio, ah, ¿Quiénes no. vienen al verolio? Yo vengo y me acuerdo de este día. ¿Vos? Sí, yo vengo me acuerdo de este día. Sí. ¿Y yo te doy que hablar? No, yo te miré. Vos lo que ves es que pasa gente por acá. ¿Quién más vino? ¿Para qué viniste? Te diría yo si ya no claro, estoy más acá. No tu o sea, está Estoy en otro lado está bien. Con esto no vas a ir, guacha Ahora no vas a ir Claro, tengo una excusa Chortán. No, siempre ¿sí te digo que no fuera sí, sí, ya no está más acá No, pero a veces uno tiene ganas de tocar por última vez un cuerpo que no volverá a tocar ¿no? Esta cosa que vos le decías a tu papá extraño el abrazo ¿no? Claro este, Muchas veces he visto gente que. Meterse dentro del cajón de, de la persona amada. Mm. Este, y, y muchas veces lo critiqué también internamente. y después pensé, no, de, debe ser que uno tiene ganas de decir, para porque esto no lo voy a ver nunca más. ¿no? Esto, así como está, aunque no sea nada, aunque ya está, aunque sí, no nada. esté acá. Bueno, está bien, no está acá, pero esto que estoy tocando acá, o sea que Carla puede decir eso, ¿no? Esta mano, que me acarició tantas veces, no la voy a volver a tocar. Carlos le diría que no toque ahí. Que toque, claro. Baja un poquito. Agarra, tú. ¿Quiénes están? ¿Acá? Sí. ¿Quién es vinieron? Y. Ah, ¿cierto? Me morí hoy. Hoy, ahora estamos. Y vinieron mis hijos, mi vieja, eh... Carla, el hijo de Carla, mis amigos. Sí. De, un par de mis amigos, cuatro o cinco amigos de fierro que tengo. Lamento la noticia, muchachos. Uh -huh. Me encantaría, el otro día le dije a Carla, lo había visto en un, en un video, meter un, un grabadorcito con una voz, Ay, y habla, hacer jodas es que a hablar. Sí. Che, visto, ¿para qué vinieron? Ya estoy en otro lado, ah, no saben lo bien que es. Se puede hacer eso, si sí, vos sí. le pedís a la complicidad. Sí, sí, sí, se puede. sí, así que los que vayan así. Sí, tenés que dejar un espacio. una sorpresa. Claro, espacio eh, de aire, espacio, y que ella ponga play y que le pida a tus amigos que se acerquen. Claro. Entonces cuando están todos cerquita, ahí clavamos un chistecito, <risa> un chascarillo. Sí. Ahí unos sabios que hicieron eso, ¿eh? pusieron sí. adentro explosivos. ¿Te acordás ese cuento? Lo tiene Antonio de Melo en ah. la oración de la rama. Ah, a buscar pues ahí, ahí me quedo entonces Sí, Y fuegos artificiales y esas cosas. Mira. Vamos a abrir la, no. la tapa para ver este, quién te viene a buscar. ¿Te vienen a buscar o vas a algún lado? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Te va a venir a buscar tu viejo alguien? unos cuantos ángeles? ¿Quién viene? O, ¿O a dónde vas? Y no sé, ¿y si cerramos y probamos? Dale, claro, no. vamos. ¿Sabés a qué? Vos podés hacer así, si realmente te da cosita, abrís y okay. si lo disolís. Con razón estaban todos tan serios, guacho. Y sí. <risa> claro, yo venía jodiendo, jodiendo. Y no. Nada, ahí va. guarda esto? Sí, pero mirá la tapa. Sí. Y esto un día va a pasar, ¿eh? No, pero yo no voy a darme cuenta. No sabés. ¿Qué sabes ¿Qué sabes? ¿Y ahí qué te parece a dónde vas? ¿Qué imaginas? Tipo roncado. Se durmió. Me parece que, que voy, que es una. O sea. No te vienen a buscar. ¿Vas vos? No, te ves yendo. Me, me vi yendo. Sí. Me vi yendo a un lugar donde.. Digamos. Sí. Me vi yendo. No, no me vi no. Ahora, ¿viste cuando entraste al lugar que viste el cajón? y Realmente dije que, que me voy a meter acá, como diciendo, dale, no, no, la verdad que si por mí no, no. Y viste que no es nada. No. ¿Viste que estás ahí y no es nada. No, no, no. Yo te jodo porque.. Pero charlamos un ratito más, me bajan las luces y. Claro, me quedo a dormir acá. Me quedo a dormir un ratito sí, acá. Me quedo dormir sí. Y capaz que no es nada, ¿eh? Y es que yo creo que. Como te dije al comienzo, eh, mirá, no es lo que me acordé, una frase que me dijo, un, no me acuerdo quién, no importa, pero cuando era muy pendejo, alguien me dijo, ¿y cómo sabes que lo que llamamos vida no es la muerte y lo que llamamos muerte no es la vida? No sé si eso está escrito en algún lugar, pero me acuerdo ahora, ¿no? De esta frase, y no, lo único que me puede dar temor es el sufrimiento, el sufrimiento, Todavía de la, de, sí, pero acá dentro ya de está. Este, pero acá, no. no Digo que está, es tanta, tanto temor a la muerte. A la muerte de cualquier cosa. ¿no? A los finales. ¿no? Uno le tiene temor a los finales. Lo hablamos un poquito también en cortes y un uh -huh. poco al aire. Esta cosa de que hay etapas que mueren que se terminan. Uno sí. en algún momento gateó sí. y después no gateó más. El sí. nene que gateaba no está más. <risa> después se paró. Y el, el nene uh -huh. que usaba pañales no está más. Uh -huh. entonces esas cosas que terminan y después vienen otras cosas. Digo que tanto sí. temerle al morir y al morir y, ¿no? Tanto pudor con estas cosas y no pasa nada. No, no, no. no. La enfermedad sí, es otro rubro, sí. ¿eh? Es otro rubro. El sufrimiento, la enfermedad, el cuerpo, todo eso es otro rubro. Pero es esta... dolor. Eso es no dolor. La muerte. Flat, el, eso dolor no es. el dolor es otra cosa. Al dolor ¿sí? le puedo temer, a la muerte no. Me voy a acordar, entonces, cuando vaya, y si alguno necesita que yo se lo recuerde, se lo voy a recordar. Yo me voy a llevar a, al bar a tomar algo, a alguno que esté llorando, me lo voy a llevar al y le voy a contar de este día. Si sí, es que estoy, por ahí vas vos <ríe> y agarrás al que esté llorando en el mío y se sí. lo llevas vos al barcito. O si salgo sí. por rabia, que tenga que ver con él sí. ¿Eh? No sabemos nada. No, eso me, gustó es. que, me gustó que vinieras. Amigos. Y a mí me gustó este, acompañarte, seguir acompañándote. Gracias. Te acompaña el sentimiento. <risa> claro. Ahí está, te acompaña el sí, sentimiento. Qué buena frase qué esa. Buena frase. ¿no? Qué buena frase. Gracias amigos. Nos vemos, ¿eh? Guacha. Sí, no nos vemos. ¿eh? Nos vemos. Bueno, hicimos un par. Sí. Entonces sí. nos vemos. Gracias. Quédate ahí que te van a hacer unas tomitas más. Ahí se termina el programa, vos te acercás, lo tomás, que haces alguna cosita. Le sacamos el intestino, que lo vendemos. Habíamos prometido páncreas, ¿no? No sé si, tipo ¿Qué de... tenés este bien, bien vos, aparte del miembro? ¿Alguna cosa que tengas en buen estado para vender. Eh... Jodido, ¿vos sabés? ¿Nada? Te, te, te, ¿Todo no, tenés te medio averiado? El cerebro, ¿Yo me quedo? Oye, esa no, que no, ¿Me vas sí, a tomar. ¿Sí, podés? ¿Sí? Perdón, perdón. La, ¿Sí? la última parte cuando te despedís de... Dije... ¿Le di un besito? Sí. Sí. Del, con el Pero cierre. Este se calienta, del, ¿eh? El cierre sí, de... Sí, sí. Es que me adelanté, ¿no? ¿Sí? Muy loco, estoy es contrarrelajado. Qué sí. no sé, lo no, sé. no, es loco todo. Después, y después vas a ver cómo se abren con puertitas. A la noche vas a ver. Chiqui chiqui, chiqui chiqui. Vos escribís, ¿eh? Hay cositas. ¿Qué estaba diciendo? cuando pues esto no, no, no, esto no me, me no me lo imaginé bien. Qué okay. linda que es. Escuchame, cuando me vos me decías, ¿qué es esto? esto? ¿A dónde lo vas a sacar? Mira, ¿quiere Sandler? ¿Me ayuda? En madre que no puedo, bueno, ella puede ¿Antes, Antes de abrir, no, sí. solo la parte. ¿Quedó, quedó sí. bien? Solo es, la parte sí. de cerrar el. Sandler me apoya. Le llevé cinco, pero le Ah, oh, sí. Escuchame, cinco. Pues, eh, eh, no quiso juntar el de Canal Infinito, que siempre quiere hacer algo, el que hizo conmigo Canal Infinito. Bueno, entonces me dice, vení, que te lo presento, que yo, papá, que quiere hacer un montón de cosas, pero no, No sé yo. No, no, no, no, no, entonces. Le llevo un proyecto muy utilísimo. Le llevo.. Sí. Otro proyecto. De Gigi. Se los nombro, ¿viste? Y dejo para el finalito lo a a que llamaba este, sabiendo saca café. Me encanta. Lo hacemos. Me encanta. Lo que pasa es que tengo no, que, no, que hacer. Original, sí. la idea. Sí. Tengo que hacer 30 latas. Porque yo no.. Esto si sale, ¿qué hago? ¿Cuál es la magia? Que... ¿Cuál es la gracia? Que...? Igual tengo otras parecidas. ¿Esto sabes de quién es? ¿Ya estoy? Sí, no. no, solo la parte de cerrar eh, la ah, tapa. Okay. Y nada más, lo demás está todo. Okay. ¿La cierro desde acá? Sí. Bájate la boina, vos. No, sí. No lo La cierro. Y listo, y apertura. Aquí ¿Abro? Sí. ¿Abro? Estamos. Ahí. De, eh, ¿de quién es este ejercicio? no sé